¿Tienes tu, tu lámpara? ¿La usamos la tuya o está completamente oscuro esto? Prende tantito eso. Ok. Para tomar la captura y entramos a oscuras. Uh -huh. Este no es su gestión, pero ahorita que entré solo escuché algo Ok. Pero puede ser obviamente cualquier tipo de. Sí. Cosa tú que tú me dices cuando la prenda, cuando quieras yo la apago y podemos empezar nada más con la tuya porque creo que sería mejor sin menos luz, ¿no? Sí. Nos digan ustedes ya para que no. Yo voy a también la tienda. Yo suelo. a ¿Qué? pasó? Bueno aquí lo único que vamos a hacer es pues ya saben guardar totalmente silencio para que todo lo que captemos se pueda grabar bien vamos a empezar mucho ruido afuera todavía pero bueno ok listo empezamos Quiero dejar que la transmisión la dirija Omar Estamos dentro de la tienda de Mario eh, Algo que quieras decir antes de que iniciemos Estamos en YouTube y en Facebook al mismo tiempo Y también estamos en la transmisión de Omar Crew en YouTube Por si se me cae en la transmisión en cualquiera de mis redes sociales eh, Pueden todavía seguir la transmisión con Omar en su canal de YouTube Ojalá que no se caiga ninguna Hace rato se nos descargó muchísimo el, el celular pero bueno, vamos a empezar. Gracias, este, aquí nos acompaña este, nuestro, nuestro amigo Mariorio. Así es que vamos a empezar. ¿Están listos? Pues vamos. La, una de las consignas... Tenemos todavía mucho ruido afuera. A ver si no hay, hay una cantidad inmensa de gente afuera. Que llegó al lugar. Seguidores, gente curiosa. Y es que esto, bueno, este es un suceso de un lugar que se volvió viral, que se volvió muy famoso. Y realmente, si se dan cuenta, es una tienda común y corriente de piñatas, de dulces, donde no puede ocurrir nada o no podría haber ocurrido nada hasta que se grabó. Nosotros tuvimos ahí un pequeño detalle con esos platos. Uno de ellos voló hacia acá. No sabemos si por el peso, si estaba mal acomodado. Ahorita vamos a esperar que tengamos algún movimiento en algún lado. Cámaras de seguridad de Mario. Una fue un paquete de, de desechables que salió volando. Y después obviamente el, la criatura, este ente extrañísimo, horrible que sucedió, que apareció dentro de estas piñatas. Pero nos dicen y también por el segundo video de este ente que en el fondo es donde la situación se vuelve más eh, pesada esto tiene un, un porqué o al menos eso es lo que hemos investigado en, en los alrededores con las personas que son vecinas a este local no hay gente aquí afuera que son vecinos eh, ya mario está enterado de eso estuvimos entrevistando no solo a mario no solo a su gente estuvimos entrevistando vecinos y tienen similares experiencias de hecho una experiencia muy fuerte que no les podemos decir por juego, por respeto a una familia pero el mismo día que Mario graba ese suceso aquí al lado sucedió un hecho trágico y eso es muy muy extraño como vemos hasta ahorita está miren hasta dónde está si se dan cuenta cómo se cuelgan no hay forma de que giren de una manera vertiginosa, no es un hilo, es un cable que usan. Están colgados de cable precisamente y hemos visto en los videos que se han subido pues que estos o estas piñatas terminan en el piso, sí. igual que las eh, losas o bueno estos eh, paneles que tenemos allá en el fondo que terminaron cayendo esos tres fueron de las primeras evidencias de que algo extraño sucedía en este lugar claro. vamos a hacer una documentación no vamos a hacer ninguna invocación esa fue una de las consignas porque obviamente no queremos que esto se haga más fuerte ok qué fue eso ah, okay. documentar cualquier tipo de movimiento Empiezas esta historia Mario porque comienzas a notar que las piñatas aparecen eh, tiradas, ¿no? están en el sí, piso El inicio de esta historia es porque en la zona de la, de la caja sí. se eh, después de que tuvimos estas imágenes de este gente que se aparecía detrás de la de la, de la computadora, de la caja, este amaneció tirada ahí la piñata. De este, empezamos a sospechar esta piñata. Claro. Tú nos has pedido que no haya ningún tipo de invocación, porque claramente sabes que puede eh, ser mucho más fuerte la presencia sí, que, que aparezca, ¿no? Yo, yo pedí que no hubiera ningún tipo de invocación eh, Ni sirios, ni rituales Ni, este, ni agredir Por ejemplo, cualquier cosa que se vea uh, ¿Alguien movió esta? Eh, no Yo no la alcancé También le pedimos a la gente que nos está viendo En todas las transmisiones que ponga atención en los detalles porque quizá nosotros no alcanzamos a notar algunas cosas. Tenemos un movimiento. Tenemos un movimiento aquí. Se escucha un ruido allá atrás, ¿verdad? ¿dónde no un... pegar acá atrás? Y no hay absolutamente nadie en el lugar. No sé qué pudo haber sido, hay cientos de cosas que pueden estar viendo aquí. Mario, ¿cuántas veces la alerta de que movimientos extraños hay en la tienda han sucedido a lo largo de estos... Meses que has documentado esto. Ha sido desde hace aproximadamente un mes. ¿Quién está quién tiene las notificaciones? ¿Perdón? Yo lo veo Ah, muchas gracias. Mario, tú que tienes más conocimiento de tu lugar, ¿qué tronó ahorita? ¿Qué hizo ese río? ¿Atrás? Sí. No lo sé. No ¿Se sé escuchó es? aquí? No lo sé Es común, pues. Que Eso es de lo que más, siempre se escucha de lo que más, de lo que más padecimos, de ruidos. Ahora que te tenemos aquí, Mario, ¿tienes videos que no hayas subido sí, a tengo. tu cuenta de Facebook? Sí. ¿De qué tratan esos videos que no has subido? Tengo videos donde se caen más objetos. Donde se caen objetos. ¿Todos son durante la noche? Sí, los que, los que tengo son durante la noche. ¿La lámpara? La lámpara en mano, a ver si la... Sí voy a, recuerden que eh, no traigo todo mi equipo completo, todavía no lo he podido poner no ha llegado vamos a ver, acá es donde no vamos a estar ahorita vamos a esperar que se active este detector y lo vamos a dejar aquí en lo que nosotros estamos allá lo vamos a poner yo creo, a donde fue el movimiento aquí Ok, gente, nosotros nos hemos quedado eh, completamente obscuras en, en el área 2 de esta tienda porque es bastante, bastante grande. Yo creo que la vamos a dividir en tres partes: parte 1, donde está la tienda, parte 2, donde nos encontramos ahora, que hay un tipo oficina, y parte 3, donde no quieren entrar porque es ahí donde desapareció. Esta criatura o esta cosa Estoy completamente en oscuras Estoy esperando a que vengan mis compañeros Y tengo lentes Afortunadamente los lentes no me permiten ver Nada Así que si hay algo que aparezca eh, Seguramente no lo voy a poder ver Y eso es mejor eh, Estoy esperando a que vengan Ok Aquí ya solito ya se siente una cosa diferente Acaban de poner, aquí tenemos un espejo vean. Cualquier cosa que pase allí Nos va a avisar ese detector. Y no tenemos mucho tiempo Van a entrar otras personas Así es que Mario, nos diste la oportunidad De entrar esta ocasión sí. Hubo mucha más gente que se Unió y quiere conocer Este sitio, me decías Que ya no vas a permitir esto ¿Verdad? No, ya no este, hoy es el último día que veo que entren personas a documentar, por cuestiones de que nos ha consumido bastante el tiempo a nosotros, por ejemplo, ahorita yo podría estar eh, haciendo dos, otras cosas y pues tengo que estar aquí, ¿no? Y aparte, pues es, me, me consume mucho tiempo estarle eh, dando tours a las personas, eh, pasándolas, explicándoles. Es, es que ya se volvió como un... Sí. Un centro de atracción paranormal. ¿es? Exactamente. Entonces, bueno, yo hoy eh, todo el día estoy encantado de mostrarle a todas las personas que vengan. Pero sí, de aquí en adelante yo creo que ya, este, ya que se documenta así. Quizás en un futuro pero pueda volverse a documentar, pero no... Eh, todavía es algo que en este momento digo que no. Perfecto. Muy bien. Yo solamente los acompañaría hasta esta zona de donde termina la, la bodega y nosotros nos vamos a... si, sí, ya sucede, sí. eso, que ustedes, allá adentro yo hasta aquí termino okay. ¿por qué no nos acompañas hasta el fondo Mario? <risa> no, yo ya sé sí, que sí, sí. okay. ok nada más tengan cuidado con el detector de allá que sí. no se active se está este? a ver por qué salió luz de allí a ver, a ver con a ver, a ver. el espejo refleja salió luz de allí Mario, el día que viste esta criatura o este ente asomándose por encima de estos muros, ¿corriste? Sí, corrí inmediatamente. ¿Completamente hasta fuera, hasta de la calle? No prendían las luces. No prendían las luces esa noche. No ¿Puedes te. Voy a salir a, a decirles, hermano. Pero, el... oye, oye pásale por acá para que no tienes. El... Un ruidero tremendo con estos amigos acá afuera. Bien, les tenemos respeto para cada grupo y es que se está escuchando todo. Entonces de alguna forma eh, quedaste con temor de volver a ver eso. El... Sí, yo ya no necesito ver nada. Ya, ya tú ya lo viviste, ya no sí. quieres volver a ver nada. Sí, se me acaba de caer el el osmo. Vamos a recuperarlo. ¿En dónde pueden ver su video? ¿Están bien? ¿Quieren ver su video? Porque Yo ya lo voy a terminar mi video. Oxlack Investigador y Sin Miedo Omar Cruz. Los dos, ambos en Facebook sí, sí, sí. y YouTube. En sí, Sin Miedo Omar Cruz y en Oxlack. Oxlack Investigador. Investigador. Ahí pueden ver el, el, en vivo. Yo ya voy a cortar mi video a este punto. Ya. Ya. Hola. No, sí, esta es la tercera área, Omar. Sí. Pontecito. Pero bueno, puede terminar. ¿Puede ser? Puede ser del mismo material, vamos a ver ahora. ¿Dónde nos encontramos, Omar? es la bodega donde se siente diferente. La actividad no sé si sea algo que tenga que ver con mucha energía que se quedó guardada aquí. Ese es el lugar donde estás alumbrando, Ajá. donde se apareció esta figura, ¿verdad? Ahí. Exactamente ahí es donde se asomó. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo se lo a... No lo escuché Ok, pero no me dejes solo aquí <ríe> O sea, sí, pero tú traes la lámpara ¿Se siente pesado? Sí, solo ya se siente diferente ¿Se siente pesado, ah? ¿no? Sí ¿Se aquí todavía? Aquí Nos decía Mario que cuando rentaron este local Él encontró detrás de, de estas, o estos plafones Esta área donde había hoyos Eso lo, tuve, lo tuvo que tapar con cemento Porque estaba abierto Hay una conexión detrás de esa pared Y vean la, el tamaño de esos orificios eh, el cual no sabe qué o quién lo hizo y que toda esta área estaba llena de tierra, habían excavado por ese lugar. Ah. No saben qué fue, no encontraron ningún animal. También podemos ver las manos que están plasmadas aquí, ¿no, Omar? Sí. No huele feo, está todo hasta ahorita bien. Esas manitas están aquí. Tenemos manos plasmadas. Y tenemos los tres dedos clásicos que hemos entrado, encontrado en muchas exploraciones que también es muy extraño. Están, mira. Ahora, lo que descubrimos durante la tarde... Fue precisamente en el área donde se asomó esta criatura, que fue ahí en la esquina. Podemos ver, acercar la luz, a ver si podemos captar. Ahí están las manitas? Ahí están unas manitas, ¿verdad? No hay niños aquí en el lugar. Este ser no tiene las manos tan grandes. También debemos decir que esto no es una pared. Si lo movemos, se puede caer incluso, ¿verdad? Nadie se puede sostener de esta, miren. ¿Puedes moverlo? ¿Por qué no puedo? O sea, esto se cae en cualquier... Si yo me intento subir o cualquier persona se intenta subir, esto se cae. Está pegado nada más. Está sobrepuesto. Sí. Ahorita sí. Lo, sí. Van este grupos, colgarse, lo van a comprobar otro. se mueve. ninguno quiera colgarse. ¿Por qué no va a tirar? que ¿no? Hay techo, ¿no? Ahí. Sí. de mano para que no se quede. Dale, dale. Oscuras. Ok, acá tenemos un vidrio. Puede ser que esto es una documentación. Nos pidieron explícitamente que no hiciéramos ninguna invocación. Porque, bueno, obviamente ya no quieren que esto esté aquí. Y no vamos a poder retenerlo ni controlarlo si esta cosa quiere vivir, si se decide presentar obviamente que va a ser maravilloso ok nos quedamos solos en el lugar de los hechos Omar está del otro lado la verdad no alcanzo a ver nada si cualquier cosa que se quiera aparecer aquí no la voy a ver porque estoy completamente en tinieblas no veo nada vamos a salir de este lugar este es en esa área, ¿no? debe ver si era aquí como si rascara como si estuvieran rascando exactamente me tienes un segundo este Sí. como si estuvieran rascando si sí. yo pensé que eras tú si sí. como si estuvieran rascando algo Listo. algo rascó aquí a ver qué es eso ¿Qué es eso está rascando eso fui yo aquí por acá, no. No, no hay ser. Ahí se escuchó, ¿no? Sí. A lo mejor tenemos algo, a lo mejor tenemos algo, ¿eh? No estamos invocando, pero bueno, obviamente si hay un ser... Yo escuché como que rascaban. Estaban rascando. ¿Lo ¿Escuchaste? A ver. ¿Estará del otro lado? ¿Me voy por allá? ¿Me escuchaste? Eso fue ya. Estuvo acá. Oye, pero no, estaban rascando. Sí. Estaban rascando ahorita aquí. Así, mira. Escuché esto clarito aquí. Eso, eso se escuchaba. Exacto. Eso se escuchaba. Así estuvo haciendo ahorita este cuate. Recordemos que no podemos. Evocar. No puedo evocar. Ni hermano. invocar. Así que... Ni reprender. Ni solamente nada. lo que escuchemos. No podemos decir nada, ni comunicarnos, o tratar de comunicarnos con lo que hay aquí. Escuchen. allá arriba, allá arriba, allá arriba. Ok, Omar se fue del otro lado. Omar se fue del otro lado. Sí, sí, escuché, se sí, escuché. Estoy grabando desde el otro lado, sí. Tocaron como en el techo, ¿no? Sí Sigo aquí, sigo aquí Se sigue escuchando, Omar Acuérdense que me robaron el espíritu Todavía no llega También vengo muy limitado Saben lo que pasó Vengo muy limitado, traigo nada más esta lámpara Pero Bueno, ojalá que les guste Fue un esfuerzo Grande, Se escucha, Omar, de ese lado. ¿Se escucha otra vez acá de ese Allá lado? de ese lado, sí. ¿Graba que no toques nada? Bueno, no se Aquí estoy. No se nada. Estoy bajo el tanque de agua. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy apuntando directamente a la base del TINACO. Sí, a ver, salte. Sí. ¿Tú estás moviendo? No, para nada ¿Qué estoy... Tengo este que Ya te vi, se escucha. ¿Se escucha otra vez viste? Sí, ahí quédate. Gente, yo estoy grabando en el lugar donde esta cosa se asomó. Omar está del otro lado. Uh. ¿Fuiste tú? No, fue la clínica. ¿Lo escuché? Ya te, ya te vi, ya te vi. ¿Se escuchó? Se escuchó. ¿Le pegó algo, no? Sí, está pegando Estás ¿Estás allí, Sí. No Acá estoy yo también, sí. Eso fue allá para... ¿Vos para abajo? Ah? Sí. Ok, eso se escuchó muy claro, pegó algo. Aquí está pegando algo, hermano. ¿Verdad que se asoma? Vamos a ver si se asoma. No estamos pidiéndotelo. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Nos dijeron que no. Te evocaron y te evocáramos. Así es que... Espero que tengamos una buena alineación. ¿Sabes? Cuando estás ahí no suena. Si te sales es cuando empieza. Lo voy a poner aquí, aquí estoy. Ajá, no. ahí te veo, ahí te veo. Escuché pues a la lámina. Vamos, está acá abajo. Y lo escuché frente a mí. No he visto nada. Uf. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Ok, ok. Fui yo, fui yo. ¿Fontaste? Sí. ¿Por qué cuando me acerco de.? Puedo invocar, puedo invocar. Me voy a quedar oscura tantito. Sí. Okay. Moisa. ¿Muisa? Sí, todavía. ¿Muisa? No. Esta es la, el área ¿no? Esta Aquí es donde se vio Ok, ahí apareció ¿Por qué En una ocasión se aparecería Y por qué en esta ocasión no? Es que este es de paciencia No sabemos qué lo aliente a aparecerse no sabemos que lo alienta a aparecerse Puedes detener este así Un segundo Listo déjame uh. Tranquilo, tranquilo, no te muevas, no, no, no te muevas, no te muevas. No esto, agarrame esto. Te muevas, no prende la luz, sí, prende la luz. Prende la luz, pero pero luz. Pero aquí, estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No me voy a mover, o oh, no me dejes, no me dejes, no me dejes. No te Aquí estoy, aquí estoy, ya prendí mi lámpara. Oh, no puede ser. No Aquí estoy, prendí mi lámpara, prendí mi lámpara. Fue acá de este lado, Omar. Sí, no No, hay nadie, no hay nadie. Ya vino, Omar. No, no, fue un golpazo eso Cabrón. Fue un golpazo Y cuando no teníamos luz Omar Sí Cuando no teníamos luz prendí, prendí la lámpara Bueno, ¿eso ya me permite decirle algo o todavía no? Que me diga ahí, Mario eh, ¿Quieres escapar la lámpara? Vamos a apagar otra vez Vamos a Ok, ok, ok Ok Eso sí. estuvo fuerte Pero sabes que yo no soportaría si veo algo Los ruidos los puedo aguantar Pero si veo algo yo no sé no creo que lo aguante Vamos a apagar la luz. Ok, ese golpe que fue. Tengo, tengo en la mano, gente, ustedes no ven, pero tengo un estabilizador en la mano derecha y un teléfono en la mano izquierda y la lámpara no la puedo prender. <risa> Me late. Aquí, ¿A dónde fue? Me late, late el corazón. Lo fue acá lo escuché aquí. Sí, fue aquí adentro, fue aquí. Me late el Por corazón. Eso corrí hasta allá. Me late el corazón, estoy temblando un poquito. Fue arriba, ¿eh? ni siquiera fue abajo Fue aquí en esta parte necesito, Fue un golpazo Necesito verlo man. para poder interactuar con él Fue un golpazo, Omar Necesito verlo para poder interactuar con él Yo que yo no lo quiero ver, Omar Vamos a apagar la luz Ay, no lo no quiero ver, no lo quiero ver Si aparece no lo quiero ver porque no sé así. qué voy a hacer Fíjate aquí conmigo, cierra tus ojos no Ok, pero no, nadie va a correr de acá, ok Ok, no tenemos luz No tenemos luz Voy a estar aprendiendo esporádicamente a ver si lo podemos ver ahí arriba Ok Tú no lo veas ¿Listo? Ahí se golpe justo cuando bien. no había luz eso, eso no se vale Un golpe justo cuando no teníamos luz Si aparece no vayas a correr Omar No me vayas a dejar Solo No, yo voy a ir a ver allá Yo estoy seguro que me pegaron por aquí adentro Necesitaba llegar allá A ver si había Algo que hubiera hecho ese ruido Algo que se hubiera caído ¿Fuiste tú? Ah? No, no sé, yo no escuché nada Estoy viendo a través de los celulares O sea, si aparece algo Es como todo organizado. Ya se me secó la boca. No, a mí también. Es que nos tomó... De... Él sabe... Fue a... otro golpe, pero no sé si fue allá afuera. A ver, Ok, voy a caminar de reversa. Camina, camina de reversa. Ok. Ok. ¿Qué es eso? Que es eso No corras, mal. Ya. Ya me dejó solo, mal. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Estamos solos completamente acá adentro. Se escuchó un golpe fuerte... Otro golpe fuerte. Ok. Otro golpe fuerte aquí, o sea, es que eso no es normal. Claro. Eso no es normal. Gente, gente, quiero que escuchen algo. Yo aquí vine... Y discúlpame, siempre A, a corro, vivir la experiencia, yo sé. Corro hacia donde está el... Estamos completamente solos. Yo no estoy tratando de genera algo, ni estamos golpeando ni nada, de hecho si no me creen yo mejor me salgo, no quiero ser partícipe de algo que a lo mejor piensen que estamos haciendo nosotros, no, estamos, ya me conocen a mí, al menos los dos eso golpes no los dos golpes, no fuimos nosotros, no, por supuesto que no la gente está allá afuera eso es, eso es muy, muy raro porque no tenemos, no estamos tan apartados de gente, gente que está fuera del local, incluso se alcanza a escuchar pero eso, ese golpe del fondo no puede haber sido alguien de acá adentro. Y este otro golpe fue en medio, de donde estamos ahora mismo. Ok. Hay 40 personas afuera, fácil, atestiguando que estamos solos adentro. ¿eh? Y algunos de ellos han de estar hasta transmitiendo. Ok. No si sí, eso se va a aparecer. Pues bueno que lo haga, porque con golpes la verdad yo no me voy a ir contento. Claro. Y si me voy a ir de aquí que sea con algo diferente. Sí, yo sé que cuando hay golpes corres a ver qué es, pero me dejas ahí <risa> sin luz, que es sentar, lo peor. Si él lo que quiere es que lo esperemos, agárrate una silla. O okay, que me voy a sentar ahí. Y vamos a sentarnos a esperar a ti. Sí. Vamos a silencio. Ok. Ok. Ok. Si nos estás viendo, recuerda a la gente, por favor, que guarde silencio, nos está estropeando la transmisión. También quiero decirles que la transmisión de Facebook y de YouTube que tengo yo son diferentes. Eh, una cámara apunta hacia un lado y la de Facebook apunta hacia otro lado. Sí. ¿Quieren eh, conocer? No, está lleno de tinaco. Mira. Sí, está... Está lleno de tinaco. No puede no estar haciendo ningún ruido. Mira, el golpe, el primero fuerte, la verdad ese, ese es especial. Sí. Ese es especial. El segundo que se escuchó en medio... Puedo pensar que puede ser cualquier cosa, pero el primero, cuando estábamos en completa oscuridad, fue especial. Si quieres, apagamos la luz y a lo mejor esta cosa quiere agarrarnos desprevenidos. Fuiste tú, fuiste tú. ¿Quieres que vaya solo al otro lado? Y si escuchas un golpe, pues vas en mi ayuda. Ok. Ok, bueno, vamos. Solos al otro lado donde, pues, eh, de hecho Mario había sellado estas dos puertas. Porque tenía miedo precisamente de este cuarto. Está completamente oscuro. Aquí es donde entró y, y vio por primera vez, bueno, por segunda vez esta criatura o esta cosa. Ahí en esa parte allá arriba. Aquí es donde estábamos hace un rato, donde nos quedamos sin lámpara, apagamos las luces y en lo que limpiaba mi, mi cámara y se escuchó ese golpe muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que no alcancé a reaccionar, que era algo extraño. Pensé que era no sé, cualquier persona. Uy, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, uy, no te vayas, no te vayas, espérame, espérame, no te vayas tan lejos. Uy, sentí un escalofrío feo, eso eso estuvo muy feo, Cércate. ¿qué fue? Fue como un estornudo, ¿qué fue, fue? Fue un estornudo horrible, fue un estornudo, uy, uy, uy, uy, uy, uy. se sentió, no, se sentió mucho, escalofrío. lo fuerte. Uy, estaba ya, uy, uy, uy, a ver, alumbra allá arriba, alumbra allá arriba, allá, allá arriba Ahí, ahí, pensé que vi un, como una cabeza, algo así, como la sombra de algo Bueno, no sé si ya estoy sugestionado, ¿qué fue eso? Fue como un estornudo, se escuchó, debió, debió quedar grabado, ¿verdad? Sí. Ay, sentí en mi oído izquierdo un escalofrío fuerte, no sé si ya estoy sugestionado. Eh, Armin, se empiezan a bloquear, tienen todo el permiso. Ahí está, ahí ya lo bloqueé. Se empiezan a bloquear completamente, entonces ya no voy eh, a que ¿Qué Porque sucede? Eso fue un estornudo. Apuntando hacia atrás, voy a prender la luz. ¿Puedo prender la luz? Sí, prende la luz. Okay. Sí, pues que está mal. Ok. Ok Voy de reversa, voy de reversa Voy de reversa No voy viendo la cámara Ok, no me dejes tampoco tan solo aquí adentro Ok, ok, ok Disculpenme si hablo mucho gente Es para sentirme más seguro Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy Pasa que no voy viendo que voy pegando atrás de mí Voy de reversa todos ustedes están de acuerdo que estamos solos adentro ¿eh? acaban de estornudar fuertísimo aquí adentro tenemos este, este, para que se pueda escuchar nada más un poquito más bajo, por favor gracias hay como 40 personas afuera 50 personas afuera y saben que estamos, no está Mario adentro este no, no, está, no está Mario adentro. Oh. <ríe> si la gente pudiera sentir mi corazón <ríe> está latiendo mucho Disculpeme si me río es por pues por esa sensación de sentirme seguro o de hablar. Claro, claro, yo también me asusto, ¿no? Somos nosotros. Somos nosotros, ok. Hermano, ¿te alguien? No, no, yo estaba en el muy cuarto muy oscuro. Cabrón. Eso me encantó. A mí también, pero se siente muy feo. Y fue aquí, eh. Sí. Yo estaba ahí sentado <coughs> y dice, sí, sí, pero fuerte. Se, persona, se, se ¿no? tuvo que haber quedado grabado. Claro. <coughs> se tuvo que haber quedado grabado. Claro. Ok, ¿quieres escapar de mi lámpara? ir por el detector la La verdad, que ya no me quiero quedar tan solo. Pero bueno, ok, vamos. Dale, dale, estamos solitos aquí. Ok. La mano izquierda, la verdad, me está temblando mucho. Espero que puedan ver. Vean, vean cómo me tiembla la mano izquierda. Vean cómo me tiembla la mano izquierda. La gente de Facebook no puede verme, pero la mano izquierda me está temblando mucho. Fue porque me espanté, obviamente. Ahí se queda. Ahí se queda. Esa fue una psicofonía muy buena. No hay nadie aquí. No. No, no, no, y no me pude ni mover. Se escuchó el, el estornudo. Y pues, ¿qué hago? Voy a apagar la luz, ¿ok? Vamos a apagar la luz y vamos a guardar silencio un ratito okay. para que podamos escuchar. Ok. Si escuchas un ruido, no te vayas, porfa. Ah, okay. Aquí estoy. Se me, pa se me bajó el estabilizador. ¿Otra vez? Sí, se, se cayó. Se cayó mi estabilizador. No se interferencia aquí, eso es bueno. Ok, ya lo recuperé, ya lo recuperé. Vamos a bajar silencio. Uf. Fue allá afuera, fue allá afuera. ¿Sabes qué sucede más? Que cuando estamos solos, bueno, sabes, el golpe estábamos juntos, pero a oscuras. Tomar. ¿Crees que hay algo aquí? Sí. sí, por supuesto Mira, ese golpe fue un golpe eh, eh, eh, Retador, un golpe de, de enojo. Pues claro, de, de, de darse a entender que hay algo aquí, ¿no? Ese golpe no fue normal El primero El segundo me fue raro Y el estornudo lo sentí Lo sentí mucho hacer algo. Uh -huh. Lo único que voy a hacer esta noche es golpear tres veces. Ok. Ya él golpeó, creo que podemos golpear nosotros, ¿no? Ok. Voy a golpear. A ver si tenemos una respuesta, ¿no? Sí. Esperar la respuesta. en el techo. ¿Está sé que tienes unas ganas profundas de llamarlo, pero ten tenemos prohibido hacer eso. Mucho. Quiero hablarle como no tienes idea. Si es de un lugar que, que, o sea, de verdad, pedí mucho explorarlo y se lo concedió. Quisiera hablarle y no te imaginas. Pero bueno, respeto las las reglas. Te diría que otra vez me voy a meter allá adentro solo para ver si sucede algo, pero ya no quiero <risa> sentir eso. Fue fuertísimo, seguro. Sí. El estornudo. Bueno, me dicen que a lo mejor aventaron una piedra. Vean qué distancia hay. Fíjense. De la reja hasta donde está el golpe. Son fácil. Ah, sí. 40 metros. Sí, están lejos para que alguien. 40, 30, 40 metros. Aparte, allá afuera están todos, ¿no? Claro. No permitirían que aventaran una piedra. Bueno, afortunadamente quedaron grabados los sonidos. Ok, si detrás de ese mostrador saliera esa figura, ¿qué haríamos? ¿Dónde? Detrás de ese que mostrador que estás alumbrando, si sale la figura esa, ¿qué haríamos, Omar? Correr hacia él. ¿Hacia él? Sí, grabarlo, grabarlo lo más fiel que se pueda. Ok. Voy a ir por el detector. Pero yo no me voy a quedar solo. <risa> no me voy a quedar solo. ¿Dónde, cuál detector? Vamos, si quieres. No, hasta acá en la bodega, porque acabo de ver algo allí. Ajá. ¿Eh? O sea, fue, fue para ir a ver. Esta noche fue increíble. Está malito. Creo que yo ya voy a contar, no puedo con el ruido de afuera. Tengo un... ¿Qué es eso? ¿No? Es afuera, ¿verdad? Sí. Tengo este... No sé, no, no puedo invocar, no puedo... Sí, no, yo, yo estoy igual que tú. No no es como, puedes... sabemos que puede haber algo aquí, pero no podemos hacer nada porque, pues, Mario... ¿Quieres que cerremos transmisiones? Sí, yo creo que nos vamos a ir y ya darle paso a ellos. Sí. Son dos grupos más. Son grupos amateurs, no son grupos que tengan páginas, únicamente van a vivir la experiencia dentro. Porque, bueno, Mario les dio oportunidad de vivir esto. Vuelve. Bueno. Sí. Me, me interesaría... Me interesaría poder ver las eh, las cámaras de seguridad de Mario. Es se... falso, dice Guillermo. Guillermo, entonces eh, voy a ver otra cosa, hermano. Así de fácil. Yo ya voy a cortar, amigos. No puedo, este, No puedo, yo tener un, una evidencia sin, sin hablar con esta entidad. Pensé que iba a mostrarse más pronto. Pero bueno, ya dio algunas señas, pero... Sí necesito amedrentarlo y necesito tener un choque con él para que pueda venir. Así de fácil. Si sí, hablando les luego con este trabajo, voy a yo. Mira, al menos pude entrar al lugar. Sé que esos golpes no los hizo Mario. No, se quedaron grabados, que eso fue lo bueno. Sé que ese estornudo no fue Mario. También sí. ese estornudo quedó grabado, así que también me quedo con eso. Durante el día aventaron un paquete de. Sí, cuando estamos. Entonces también tenemos eso. La verdad sí me espanté. Yo creo que un susto más fuerte sí me podría suceder algo. Yo no sé si me espanto porque sea una entidad paranormal o sea un ruido X, pero pues el susto es real, ¿no? Tu, tu cuerpo lo resiente. Dice: ¿Qué publicidad se está haciendo esta tienda? voy a volver a explicar. Si tú vendes productos para niños, tu peor mercadotecnia es decir que está un demonio en tu tienda. Ahí, ahí se las dejo de encargo para que vean que si por publicidad o marketing se tratara, es el lado contrario. Por eso tengo muchas dudas de este caso que sea real. ¿Ok? ¿Ya escuchamos cosas, Ocla? Sí, sí, sí. O sea, podríamos quedarnos aquí... Si quieres, toda la noche y poder seguir escuchando cosas. O sea, es claro, suceden los ruidos. Ahora la explicación, no sé si puedan ser paranormal o no. Bueno, no, sé de este corte. Háblale. no, mejor no. No, porque Mario nos pidió que no. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Una hora, 55 o 56 minutos. ¿Tanto? ¿Casi sí. dos horas? Sí. No puedo creerlo. Yo no sentí nada. Entonces, vámonos si quieres. ¿Verdad? Bueno, es el famoso baño donde no Moana... Sentí que me tocó algo. Sí. Sí, pero pudo haber sido esto. Lo es. Sí, seguro fue eso. ¿Sí? No tendría por qué dar miedo a un lugar así, sin embargo, sucedió. Sin embargo, me dio miedo los, los dos ruidos fuertes y el estornudo. Estornudo, ¿verdad? Increíble. Está sí. haciendo muchos ríos, nos habíamos pedido algo pero bueno. Oy, oy, oh, oy. Qué arriba, arriba, arriba, arriba, mar. Arriba, ahí, exacto, ahí. Y de hecho fue la segunda vez. ¿Sabes qué? Me va. ¿Quién eres? Se escuchó dos veces. ¿Se escuchó aquí? Sí, ahí, ahí mero. Ya háblale, Omar. ¿Oíste? Sí. Ya háblale. Mario, están pegando, voy a hablarle. ¿Quién eres? ¿Qué van a pegar aquí? Sí, ¿Qué van a pegar? yo lo escuché dos veces. La primera vez no le puse importancia, la segunda fue muy claro. Atrás, allá atrás, Omar, allá atrás, sí, sí lo escuché. Okay, vamos allá. Vamos allá atrás, al fin tengo lámpara. Y si se apaga la lámpara y suena un ruido, pues ni modo. Allá en el fondo fueron, escuchó el primer golpe muy fuerte. Sí, aquí. Esta parte. De hecho ni fue lámina, fue de estas cosas. Sí. Exacto. ¿Por qué no tocamos la, la pared ahí? 違っ Ajá. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver al demonio que apareció aquí, Omar? Sí Okay. ¿Lo viste? No pero yo digo, por si lo quieres ver, me voy y te dejo solo. No, no es cierto, no, no haría eso. Mejor que se nos aparezca a los dos que a ti solo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos no. a reversa, vamos a reversa. Se Yo digo que lo dejemos hasta aquí. Sí, no se puede. Digo, es una lástima porque la, la ocasión es muy buena, tiene ya su historia, sus evidencias y lo que escuchamos, bueno, no es Mario, no es nadie, estamos completamente solos, atestiguamos. Que algo pasa aquí, sí. Fíjate, allá arriba está la cámara de, de su viendo hacia acá, ¿ya lo viste? Sí. Hay que ver si nos facilita lo que... Lo que se grabó. O lo algo, que se grabó ¿no? porque el estornudo fue de aquel lado y probablemente... Están arriba. Lo que sea lo que sea, me encanta estar en el techo, ¿eh? Y no hay datos ni nada, ya lo comprobó. Mario, bueno, porque pensaba al principio que eran gatos, pero no hay forma de meterse. Aparte, bajarían en la madrugada, y no se ha visto ninguno. No hay forma de que se meten. No es otro gato. Amigos, muchísimas gracias. De verdad fue un gusto entrevistar a Mario, saber que pudimos estar de frente a, a, un, pues a un a un testigo de un video que se hizo viral y que pues somos los primeros que exploramos este lugar aunque no tenemos también mucho tiempo y muchas limitaciones hemos tenido pero bueno empezando por los aparatos. si me preguntan por los lentes es para no ver literal porque me es mejor no ver a deber de encontrarme algo y no saber qué hacer Y aparte porque no me los puedo quitar Me voy, nos vamos Gracias okay. Por haberte contestado está de esta forma Quería verte, pero bueno Era en otra ocasión Al menos que tú quieras Despedirte de frente y aún así nos da la locación para muchas pues cosas ahí estamos cubriendo 360 grados vámonos de reversa muy buena la ocasión, estuvo bueno, sí, varias sí. personas van a tener, ya entraron unas personas y salieron bien asustadas. ¿eh? no sé qué les pasó, no les pregunté, pero bueno, hubo manifestaciones, no grabaron ellos, únicamente tuvieron experiencia, Nada. Bien? Me estoy relajando así porque el primero sí me dejó el, el corazón un poco acelerado y pues bueno ya saber que nos vamos a salir ya me empiezo a relajar. ¿Todo vamos. Muchas gracias a todos. Me intento fallido por agradecer, pero bueno. Ahora, no bueno, se quiere presentar. Esperamos ahí tener algún, algún show o alguna intervención o algún problema fuerte, no sé. Por algo no se presenta. Muchas gracias, Osla. Vámonos, Omar. Muchas gracias. Vámonos y muchas gracias a todos ustedes. Familia Sin Miedo, una disculpa que no puedo invocar. No puedo invocar. Gente, nos vamos a tener que ir. Les agradezco que nos hayan acompañado ya platicaremos más a fondo ¿no? lo que vivimos, voy a revisar este material después, así que voy a estar haciendo historias en Instagram después de esto, ok así que no me voy, estoy en Instagram para platicar pues algunas cosas más, nos vemos ¿ya cerraste? no, ya estoy cerrando, muchas gracias a todos Gracias, gracias a todos. Nos llevamos la, la piñata de Superman que fue la que se movió. Sí, nos llevamos una piñata. La piñeta. que giró completamente en su eje, fuertísimo. Muchas gracias a todos. Cuídense. No puedo retar, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Omar. Puedes decirle algo a la gente que nos está viendo en la transmisión. No, claro. Este, muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue un esfuerzo. Eh, hacer esto porque tenemos todo el día Estamos sin dormir Pero de verdad queríamos y teníamos muchas ganas De comprobar Que realmente Mario No estaba haciendo ningún tipo de efecto. Aquí pasan cosas Se oyó fuertísimo ese estornudo Nadie nos los puede contar El golpe fue fuertísimo Y toda la gente está aquí afuera Toda la gente está afuera, hermano, ¿Toda? tú la puedes atestiguar, sí. nadie aventó ninguna piedra, aparte no llegaría una piedra hasta el final, ¿o Hasta sea, el no? final, no. ¿Cuántos metros son de largo de este? De largo, pues sí, es algo muy profundo, pues. ¿30? Más o menos. ¿Una piedra no alcanza, o sea? ¿A llegar? ¿A llegar hasta el fondo, hasta la bodega? Todos tenemos cerrado allá afuera, ¿Eh? nadie puede Claro. Ah. hasta que salga. Muchas gracias, hermano. Vamos a salir. ¿Qué es? ¿Por ¿Tiratas? qué está tirando estas piletas? Yo las tiré, yo las ah. tiré. Okay. Sí. Había una así medio este de lado y pasé y se cayó la otra. Yo no la quise recoger porque se cae la otra y se cae como un Listo. efecto dominó. ¿no? Ok, vamos. Mira, abajo. Ahí sí. está ¿Eh? una piedra. ¿Eh? Una piedra. ¿Una piedra? ¿Qué tiene? Me ah, traía más. Sí. Pero vamos a cerrar acá. Vamos a finalizar esta transmisión gente, gracias por acompañarnos Sigo pues Con las impresiones Después de esto En mi Instagram, ahí nos vemos Gracias a todos ¿Qué onda? ¿Cómo está el show? Estornudo, muy fuerte hay alguien adentro Un estornudo, pero muy fuerte Y un golpe, cabrón Aquí no fue afuera